Si vienes a Australia con YouTube Project podrás participar en todos nuestros eventos en cada una de las ciudades. Conocerás a gente y formarás parte de nuestra comunidad de estudiantes. Apúntate a todas nuestras actividades, barbacoas, excursiones, concursos y viajes. Contáctanos y disfruta de tu aventura a lo grande con YouTube Project.